Hola amigos, bienvenidos a este video de Los Gonzayas. En esta ocasión, ¿qué les vamos a contar, corazón? Mm, en esta ocasión les vamos a hablar más a detalle de nuestra experiencia en True, porque tenemos un video o dos donde hablamos como todo este proceso de cómo llegamos, pero no hemos compartido con ustedes el proceso de cómo la pasé o qué aprendí y qué, qué hay dentro de eso. De, ¿Qué hay después de ser aceptado en la universidad? Sí, la idea es eh, hacer como uh -huh. un video de cómo fue que la pasó, como bien dice Ana. Y pues listo, empecemos a explicar uh -huh. cómo fue tu experiencia en Thompson Rivers University. Bueno, de manera general, la experiencia es buena uh -huh. para las personas que... Pues a lo mejor no tuvimos la oportunidad de tener como que una vida estudiantil independiente en el aspecto de que a lo mejor solo era de la universidad a casa y de la casa a la universidad y cosas por el estilo aquí me tocó vivir un ambiente completamente diferente como muchos ustedes sabrán cuando, la, cuando nosotros aplicamos a TRUE eh, estábamos muy emocionados porque era la única universidad que nos aceptaba con un nivel de inglés bajo si bien yo había hecho mi IELTS y la universidad sabía que mi inglés era de 4, eh, bajo la escala del IELTS, eh, no hubo problema, ellos dijeron, no, no hay problema, eh, tú sigue estudiando eh, lo más que puedas y cuando tú llegues aquí a True, te vamos a hacer un examen de colocación para ver si has mejorado tu inglés o si hay que ponerte en un, en un curso más bajo. Eh, disculpen, aquí yo voy a actuar como si fuera un usuario, un, un, un, alguien que nos está observando y hago la pregunta, ¿es decir que llegaron con poco inglés a Canadá? Sí, yo llegué con un inglés bajo, sí, muy básico, la verdad es que a mí me daba pena hablarlo, tenía conocimiento de algunas palabras cómo decirlas, pero en México pues no lo practicamos, ¿no? y somos mucho, bueno, no, no nosotros, pero hay otras personas que se ríen, ¿no? de, ay, lo dijiste mal, ¿no? o así no se dice y por pena, pues, no lo practicaba, o sea, a mí me daba muchísima pena hablarlo y cuando llegamos aquí, primero, pues, llegamos a, a Borna yo me quedo con Axel de julio hasta la primer, los primeros días de septiembre en esos días pues yo no practicaba el inglés más que cuando íbamos, este, no sé, al súper y nada más era yes, no, thank you y ya. Después, eh, cuando llega el día en que yo tengo que entrar a Thompson Rivers University, a todo este proceso de la documentación porque hay como una entrada de bienvenida en septiembre, pues cuando él me va a dejar y llega el punto en el que él se regresa y yo me quedo en la residencia donde viví, Sentí muy... me sentí muy nostálgica porque dije, wow, o sea, la única persona con la que puedo platicar es mi esposo en este momento, así físicamente, y él ya se va, ¿no? Y me sentí así como... por no decir desnuda, ¿cómo se podría decir? Pues una especie desarmada. de desprotegida. Sí, desprotegida, desarmada, o sea... Porque yo dije, wow, o sea, ¿qué va a pasar? Yo no sé hablar mucho inglés, este, hay que hacer unos trámites porque nada más era entregar documentos, sino darle seguimiento a las clases, actividades. Y yo me sentía muy insegura en ese sentido porque no tenía un inglés. O sea, En español yo puedo ser muy fluida, puedo hacer amistades, me gusta conversar con la gente pero en inglés eso no existía porque mi inglés es muy limitado. Cuando él se regresa, yo me quedo a hacer trámites y llegó un punto en el que en esa orientación que nos dan hubo eh, esas pláticas, nos juntaron al final como en grupitos, de dependiendo eh, el idioma que habláramos, nos dijeron, a ver, los que hablan español para acá, los que hablan, este, no sé, eh, otro idioma, se van a otros lugares. Entonces en esa plática nos dieron puntos muy claves y muy importantes. Y ahí conocimos a la comunidad eh, latinoamericana o gente que hablaba español y pues ahí empezamos a hacer nuestro grupito. Entonces ahí como que ya sentí un poco de alivio porque dije wow, o sea no, no soy la única que a lo mejor no está hablando inglés, pero también sé que hay más gente que habla inglés y también habla español. Y estuvo muy padre. ¿Todos eran adolescentes, eran grandes, eran de la misma edad? ¿Qué, qué, ¿Qué promedio había tipo de edades en cuanto a los estudiantes? ¿Solamente puro joven? Uh, no, hay de todo. Uh, hay desde <coughs> chavitos desde 18 años, porque creo que para poder entrar mínimo hay que tener secundaria, ¿no? Pero eh, ya la mayoría iba por un diplomado, un degree, un bachelor y estábamos en un rango entre 18 y 18 años y quizás el más grande, yo creo que unos 40, 41 por decirlo así, no grande, pero este de los que eran como de mayor edad Sí, la verdad es que qué bueno que había bastante tipo de personas de diferentes edades Ajá. y retomando un poquito lo que decías con respecto al tema de eh, pues tomar tu vida de manera independiente porque aunque estábamos aquí en Canadá, ella en Kamloops y yo aquí en Bornaby Pues era que ella tenía que tomar las riendas de hacerle a despensa, de hacer preguntas De dónde consigo esto, dónde consigo el otro Y tenía que hacerlo en el inglés, entonces con un inglés A2 más wow. o menos, uh -huh. con un básico Pues era como que el reto, nueva cultura, sí. eh, acentos no los entendías Claro, porque hay de todos, de, de todo el mundo, ¿no? es verdad que es muy multicultural, sobresale eh, la cultura china, japonesa, pero eh, sí hay gente que viene de otros países y me tocó sentirme, o sea, aparte ya iba como que un poco insegura por el tema del inglés, ¿no? como que cómo lo voy a hacer, dudosa de si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal, no sé, pero sumarle que hay gente que no, les, no se les entiende absolutamente nada pero lo hablan como si realmente lo dijeran correctamente bien entonces había un compañero que era de Bangladesh ese Bangladesh y él lo hablaba así fluidamente o sea yo no entendía absolutamente nada pero él lo hablaba tan fluidamente entonces yo decía wow ¿no? o sea, qué estoy haciendo yo en el curso 3 cuando él está en el mismo nivel que yo y él habla súper fluido, aunque yo no entiendo nada, pero yo no puedo decir una frase, no puedo decir una oración completa, ¿no? Resulta que ya más adelante, pues este chavo tenía la confianza, pero no tenía el entendimiento, no se daba a entender correctamente, ¿no? Entonces, él tenía esa facilidad o esa seguridad de decir las cosas sin temor a que se burlaran de él o que le dijeran ay, no te entiendo, pero en realidad no estaba diciendo las cosas bien y no era la única que yo no entendía sino que también los profesores le hacían, les hacían muchísimas correcciones en, por ejemplo en los writing y yo decía, wow, entonces no estoy tan perdida solamente que mi inseguridad de creer que no lo estoy hablando bien o que no lo estoy diciendo bien pues me está limitando claro, es decir que de alguna manera el que desconfiaras de ti y que pensaras que los demás eran mejor que, que tú hasta cierto uh -huh. punto intimida, ¿no? Por lo tanto, sí. creo que ese es un buen aprendizaje, el hecho de que pues confiar en lo que tú traes, ¿no? Que de alguna manera, aunque de repente puedas ver a alguien que se desenvuelva mejor, entre comillas mejor, pues no involucra que necesariamente sea mejor. O que sabe más. ¿también? O que sabe. Hasta el final del punto, ¿este chico cuántos semestres llevaba en el mismo curso? Ah, uh, no, ese es otro, ese es otro no? De este chico la verdad no recuerdo cuántos sí llegó muchísimo más antes que yo Él al final comentó que él sí llegó desde cero, o sea prácticamente no hablaba nada Pero había otros, otro compañero que era de China y él ya llevaba ahí como dos años en el mismo nivel uno o dos años. Entonces ahí sí dije, wow, el chavo se dormía en las clases, ni siquiera ponía atención, pero dice, wow, qué facilidad tiene para pasar los exámenes. Pero ya después fue que él ya llevaba dos años y pues ya para él ya era muy aburrido. ¿Por qué no pasaba? Porque se dormía en las clases y los maestros pues no veían bien eso y pues le quitaban puntos. Muy bien, muy bien. Eso interesante de cómo fue tu... tus inicios en el tema del inglés y luego qué siguió pudiste trabajar o qué fue lo que ah, sucedió bueno, antes de o sea todo tú esto... ya llegaste y ya empezabas a trabajar o tú tú, tú tú te viniste como estudiante internacional a tiempo completo ¿no? ajá y estuviste estudiando inglés cómo es eso puedes trabajar mientras estudias inglés cómo fue no o sea lo correcto es no trabajar mientras estudie inglés o sea las políticas de la escuela son Si tú estás en un programa de inglés y si yo te doy una carta de aceptación para que te puedas venir con tu pareja, tu familia, no te la voy a dar condicionada a un idioma, ¿no? que en este caso es el inglés, pero sí respetar que si aún cuando lleguemos y presentemos el examen de colocación o el examen que nosotros querramos presentarse a Ayrstofford con una mejor este, banda de calificación, ellos no sé cómo lo manejen internamente, pero todos sabemos que no se puede trabajar mientras estudie inglés. Una vez que tomemos así, de esas cinco materias que tenemos derecho a tomar por cuatrimestre, si una de esas ya es una materia del programa académico, entonces ya se libera como que ese candadito, se abre, pero mientras esas cinco o cuatro materias que estemos tomando sean únicamente de inglés, no podemos trabajar. Ok, ¿y qué hay con respecto a cuántas cuántas materias eh, puedes tomar en inglés? Puedes combinar inglés con diplomado o con lo sí. que vayas a estudiar. Sí, se pueden combinar siempre y cuando eh, ya estemos como que entre el nivel 4 y 5 del inglés y nos queden como tres o dos clases libres para o inclusive una para poder Rellenar ese espacio con una este, materia académica. ¿Cuántos cursos de inglés hay en Thompson Rivers University y cómo se llama ese programa? ¿Ese es el famoso Pathway o qué onda? ¿Cómo está ahí? Eh, sí, es como un Pathway, pero internamente manejado por la escuela, porque el que normalmente conocemos es por una escuela externa a la universidad que quieres entrar, pero este, eh, la escuela sí hace como ese Pathway pero a la vez como que también te da esa libertad de poder ir tomando materias tanto de inglés como de tu carrera o del de degree, diplomado, de lo que se haya elegido Yo he escuchado algo de ESL ¿Qué es ah, sí. ESL? Es Second Language English y, bueno, es un... English hasta Second Language Ah, creo que English. sí <risa> <risa> eh, eh, Ese programa eh, Está directamente en la universidad. Ese es el que te cuando no llegamos con el inglés alto es el que nos prepara para poder ingresar de lleno a una carrera o a un diplomado. Ok, ok. ¿Y eso tiene un costo adicional a mi diplomado? Sí, sí, sí. Cada materia más o menos está como en mil ¿Recuerdas? De? Pues, el cuatro materias como en 6 mil dólares, ¿no? Sí, pero o sea casi vale lo mismo que una materia académica, o sea, no, si acaso es más económica por 100, 200 dólares, quizás, pero es prácticamente lo mismo, el hecho de que nosotros lleguemos sin, sin el idioma, pues hay que considerarlo, porque hay o sea los que llegamos con un inglés bajo no podemos trabajar, entonces no podemos generar ese dinero que se está invirtiendo a la parte del inglés y no podemos trabajar, entonces ese, ese candado se abre hasta que ya tomamos una materia de nuestro programa académico. Ah, eso está muy bien porque al final del día pues ya vas a poder sacar un poco de dinero para poder solventar ya sea tus gastos personales pues de la renta o lo que necesites de la escuela. Uh -huh. eh, ¿Es fácil conseguir trabajo en Kamloops? ¿Trabajaste en Kamloops? No lo sé. Yo no sé qué tan difícil o qué tan fácil sea encontrar un trabajo. O sea, yo pensaría que sí si es fácil encontrar un trabajo que sea de lo que nosotros estemos buscando profesionalmente o de una habilidad que nosotros manejemos. Quizás ahí no puede ser tan fácil, ¿no? Pero sí hay trabajos de servicio en, no sé, en Walmart, en alguna tienda. De las personas con las que yo me juntaba, pues ninguna trabajaba. La mayoría estaba dedicada completamente a la escuela, pero eran en su mayoría eran personas que sus papás o su familia los estaba apoyando, entonces ellos realmente no tenían la necesidad de ir a buscar un trabajo y completamente estaban de lleno en su programa. Eso es un dato muy interesante porque al final del día los estudiantes no estaban ninguno trabajando. Sí, o sea, de, al menos de los que yo conocí porque Eso es un dato importante. porque ¿Cómo? yo me juntaba con personas más jóvenes que yo pero sí llegué a conocer gente que ya venía con su familia y ellos sí tenían que trabajar y pues de lo que saliera, o sea, ya no era de que ah yo era abogado, no sé era x, eh, tenía x puesto en mi país y quiero buscar esto, o sea, sí lo intentaban, no tenían mucho éxito y entonces hacían lo que podían y aceptaban el trabajo que pues más económicamente les aportara. Digamos entonces que según las necesidades era que estuvieran o no trabajando. Ajá, claro. A lo mejor hay excepciones, ¿no? O sea, eso es de las personas que yo conocí. A lo mejor hay personas que sí llegan y encuentran un trabajo de lo que estudiaron, como fue en el caso de Axel, pero él lo consiguió de aquí, no lo consiguió en Cambridge Muy bien. ¿Y qué hay con respecto al clima? Es muy frío, realmente es complicado moverse... En Kamloops requieres eh, vehículo propio, te puedes mover con las líneas de transporte que hay, qué tanto, qué tan costoso, tienes que pagarlo por separado. ¿Qué hay okay, con respecto al tema de transporte y el tema del clima? Ok, en el tema del transporte, la universidad ya lo cobra. O sea, dicen que es gratuito, pero en realidad viene eh, ya viene la matrícula, eh, tanto gimnasio bueno, alberca, el transporte y algunas cosas que se utilizan, material o cosas por el estilo. El transporte es bueno, uh, como es una ciudad pequeña, pues no, es, no hay como el tren o el metro, o sea, solamente hay buses, y cuando es el invierno, o sea, sí es fluido, eh, no hay pierde porque como les decía, es una ciudad pequeña, entonces solamente hay como 5 o 7 puertas a lo mucho, o sea, no son muchas, no, no nos perdemos. Y... pero cuando es el invierno este sí se ve como que un poco alento, alentado. Afectado. Afectado, uh -huh. porque no hay como que otras opciones que no sea el bus o un taxi. Pues sí. como estudiante, eh, perdón el carro uh, quizás no es tan necesario porque como está en el transporte público pues y la universidad ya te da una tarjeta en el que puedes subirte y las veces que tú quieras y cuando quieras y no tienes que pagar nada pues está padre pero si por ejemplo eh, normalmente yo vivía en la residence que está ahí dentro de la universidad y la verdad llegaba súper rápido en cinco minutos yo ya estaba en mi salón. Pero la gente que vive, por ejemplo, eh, a través de los homestays, los homestays no siempre están tan cercas. Como les decíamos, las, las distancias se ven cortas en el Google Maps, pero ya cuando tomamos el transporte o caminamos, la verdad eso se hace muy largo. Y los que están en homestay, pues no, no, no están normalmente tan cerca. Se ven cerca de la universidad, pero sí toma unos 15, 20 minutos en el bus y cuando es el invierno hay que estar en el frío esperando y a veces no llega, a veces se pasa y a veces el piso está como que muy resbaladizo y si quieres ir corriendo te puedes lastimar entonces a mí me tocó ver muchas personas ya lastimadas, no sé si por caídas o qué pero justamente en el invierno pues iban ahí como que con un tipo de scooter <risa> caminando y así porque sí se lastiman feo ¿Recomiendas traernos las chamarras, todo el tema de invierno desde nuestros países de Latinoamérica para Kamloops? ¿O podemos mm. comprar ahí? ¿Qué recomendarías? Uh, yo recomendaría que se compre todo aquí, porque el frío que hace aquí en Bornaby no es el mismo que hace en Kamloops. Y igual las lluvias, en, yo recuerdo que en Kamloops no eran tan abundantes, aquí son muy abundantes, pero allá neva, entonces yo recomendaría que dependiendo del lugar en donde te vayas a vivir, eh, elijas la ropa, pero de preferencia cómprala aquí, para que aquí ya la ropa está como que adecuada al tipo de temperaturas que, que se pueden presentar en, en el invierno. Ah, correcto. Oye, y entonces dijiste aquí en Borna Villano, ¿estás viviendo en Kamloops? No, como les habíamos compartido en un video de... Obtuvimos la residencia, aplicamos a la residencia permanente eh, Yo entré en septiembre del 2019 a Kamloops Ahí inicié mi primer cuatrimestre eh, Después en enero empezó el Winter el, el otro programa, el otro cuatrimestre Y como a los dos meses empezó todo este rollo de la pandemia y para marzo, eh, pues nos mandaron a todos a casa, y pues con la sana distancia, eh, aislados prácticamente, y yo me vine a vivir a Bornaby con Axel. Entonces ya no hubo necesidad de estar físicamente en Kamloops, pero sí seguía como estudiante internacional en true Como dos meses después, Axel aplica al PNP Tech Pilot aquí en, en British Columbia, nos aceptan y por ende, pues yo al ser su esposa, pues aplico junto con él, ¿no? O sea, él como que me jala a ese programa y ya no hubo necesidad de estar pagando escuela, lo cual la verdad nos benefició mucho porque ya no pagamos doble renta, ya no gastamos en dobles viáticos, por decirlo así, comidas, alimentos, todo, y tampoco pagamos pasajes de ida y vuelta y colegiatura. Y que ese dinero de alguna manera ayuda a poder llevarla a la par, ¿no? Porque pues el costo, si bien no es así como que eh, súper alto, ayuda ese esos ingresos para poder sí. anivelar los gastos del día a día. Okay. Sí, claro. O sea, venir como estudiante internacional y cumpliendo todos los requisitos, la verdad la entrada es súper accesible para llegar aquí. ¿Cuál es la desventaja? Es que pues se te abren todas las puertas aquí en Canadá pero la desventaja es que hay que gastar mucho hay que invertir bastante y afortunadamente y gracias a Dios a la vida Axel pudo aplicar y en su empresa le dieron el sponsor porque si no hubiera sido un poco complicado a lo mejor nos estaríamos perdiendo como de muchas cosas porque la escuela es muy cara o sea, quien lo logra, la verdad mis respetos porque es un reto emocional eh, físico es, es un desgaste porque pues, hay que estar, pues sí, viendo de dónde vamos a poner el dinero y si a lo mejor yo no hablo inglés y, y después cómo, cómo conseguimos más dinero para seguir pagando colegiaturas entonces es como algo muy retador, no es imposible, o sea, mucha gente lo logra y logra obtener su residencia, logra trabajar, logra encontrar un trabajo que de lo que estudiaron o de lo que ya sabían y son muy felices, pero sí lleva sus retos. Sí, la verdad, mis retos para todas esas familias, personas que involucran a migrar de todas las vías, sea de forma legal o ilegal, involucra todo un ímpetu muy grande para poder realizarlo y sin duda alguna pues es parte de eh, el querer eh, tener mejores eh, circunstancias de vida mis respetos <risa> para ustedes para ustedes sí chicos. para todos para todos desde, desde el momento en que nos ponemos como meta a llegar a otro lugar y salimos de nuestro país creo que desde ahí ya estamos en otra sintonía porque no solamente estamos viajando para mejorar nuestro futuro, nuestro presente, sino que también dejamos a nuestras familias, amistades. Y cuando llegamos aquí, muchos llegamos emocionados, hablamos por nosotros, que llegamos súper emocionados, de ¡guau, wow, ya vamos a estar en Canadá! Teníamos amigos que yo creo que nos soñaban y los mareábamos, porque siempre decíamos, es que nos queremos ir a Canadá. Y así nos pasamos como tres años a todo mundo le decíamos, es que nos queremos ir a Canadá, nos queremos ir a Canadá. Yo creo que ya está, estaban hartos. Y cuando lo logramos, llegamos súper emocionados eh, con toda la batería, así de, wow, lo estamos haciendo. Tanto que no medimos o visualizamos que no íbamos a estar juntos por semanas, o sea, por días, que iban a hacer más gastos. O sea, nosotros dijimos, no importa, si me acepta con un inglés bajo, y Axel así se puede ir conmigo no importa, no importa que él esté en Burnaby, y que yo esté en Camus. el punto es que estemos en Canadá ya un mes después como que aterrizamos y dijimos ¿qué estamos haciendo? ¿no? al grado de querernos regresar a México pero sí respondiendo a la pregunta ¿estoy en TRU? no, ya no estoy estudiando en TRU sin embargo eh, considero que es una buena escuela los profesores son muy accesibles saben, obvia, eh, obviamente ellos saben que pues, todos los que llegamos a los cursos de inglés pues estamos, o sea, pues sí, no, no es nuestra primera lengua y que necesitamos seguir trabajando y no se ponen tan tan exigentes. Cuando son programas de inglés, la verdad tenemos mucho tiempo muerto porque no tomamos tantas materias. Ya es como que se tiene mucho el hábito de ser autónomos, de estudiar autónoma, autónomamente pero de los compañeros que estudiaron ya un programa como tal ellos decían que sí era pesado lo es no lo sé no me tocó vivirlo pero ellos decían que era muy pesado sin embargo pues yo veía que luego sí tenían tiempo como para socializar respecto a retomando un poquito el tema del transporte sabes si llegando podemos manejar con nuestra licencia de México de nuestros países sabes si podemos uh, manejar sé que se tienen Tres meses para manejar legalmente con nuestra licencia mexicana. Son seis meses que se pueden manejar mm -hmm. con licencia mexicana y los estudiantes, hasta donde sabemos, ¿Ah, pueden sí? eh, no sacar forzosamente la licencia de bici Bueno, es que eso fue lo que nos dijeron en una plática. No sé si las políticas hayan cambiado, pero en, el, en septiembre del 2019... En esa plática que tuvimos en español, se nos dijo que si traíamos una licencia de nuestro país, que no había necesidad de sacar la de British Columbia, porque eh, la que nosotros teníamos al ser estudiantes internacionales, pues nos daba como que ese beneficio. Y eso solamente aplica para los estudiantes, es decir, si ella estuviera manejando en Kamloops si yo tuviera, o sea, mi permiso de trabajo yo no tengo ese beneficio de extensión. O sea, solamente aplica a los estudiantes internacionales que pueden manejar mientras estén estudiando. Ajá, bueno, pero eso fue en el 2019. O sea, no es, no estamos asegurando que siga vigente. O sea, obviamente hay que revisar y actualizarse. Bueno, pues sería la última información que tenemos. ¿Cómo fue que encontraste Thompson Rivers University? ¿Tramitaste tu... ¿Permiso de estudiante tú solita? ¿Utilizaste abogados? ¿Cómo fue ese uh -huh. tema? Nosotros encontramos Thompson Rivers University porque fuimos a una expo Canadá, Como les decía, nosotros desde hace varios años teníamos la intención de llegar aquí y cada que había una exposición de la Embajada de Canadá, donde llegaban escuelas internacionales, pues nosotros asistíamos. Ahí conocimos lo que fue Thompson Rivers University, pero como todas las escuelas era así de IELTS 6.5, no IL 6.5. Entonces asumimos que todas las escuelas pedían lo mismo. Cuando tiempo después dijimos, ok, ya tenemos como que nuestros ahorritos, creo que podemos ir materializando nuestro sueño de ir allá. Fuimos a una agencia y en la agencia nos dijeron tienen que hacer un pathway y de ahí si quieren te vas a Thompson Rivers University que, te, que a partir de tal curso ya te acepta en la universidad ¿no? y te puede llevar a tu esposo, pero teníamos que hacer un pathway y ya lo estuvimos revisando y nos dimos cuenta que en la Edu Canadá nos había llegado un correo de esa misma universidad donde decía sí, en letras rojas Puedes este, estudiar inglés aquí y venir con tu pareja o tu familia. Y nosotros, no sé, o sea, nunca lo abrimos. Nos dimos cuenta ya hasta que estuvimos buscando la información y contactamos directamente a la escuela. Dijimos, oye, pero es que la agencia me está vendiendo un paquete donde yo me vaya a estudiar antes a Vancouver y un año después o seis meses después, dependiendo mi avance, eh, así me puede alcanzar. Y me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Quién te está vendiendo eso? ¿No? Ya le dijimos. Dijo, la escuela tiene el, la, el inglés como segunda lengua Y tú puedes venir aquí a estudiar Tú puedes venir con tu familia, con tu pareja Con... con pues sí, ¿no? O sea, pareja o hijos Entonces, sí, como, o sea, yo no lo creía Bueno, de hecho no lo creíamos Porque era la primera vez que nosotros escuchábamos Que sí se podía llegar con tu pareja O con tu esposo o tus hijos a Canadá Sin necesidad de tener el idioma Y que fueras aceptado por una universidad y estuvimos investigando, eh, buscando en las páginas, en la página del gobierno de Canadá, y pues no mencionaba nada de eso. Pero Reina, que fue la que nos asesoró, ella dijo, de verdad, no, no dudes, este, la escuela no te va a dar una carta condicionada, pero cuando tú llegues no puedes trabajar, aunque tu permiso de trabajo diga que sí lo puedes hacer. Aunque tu permiso de estudiante dice que sí lo ah, puedes sí, hacer. Sí, sí. Eh, ahorita que sacas el tema de eh, el trabajar, ¿hay algunas veces que tiene tu permiso de estudiante condicionado a trabajar dentro del campus o fuera del campus o eso no es cierto? Mm, sí, sí, sí. Hubo compañeros que tenían su carta condicionada a estar trabajando únicamente dentro del campus y otras podían trabajar dentro y fuera del campus. Ah, no sé en qué... Que tomen de referencia a los agentes de migración para decir tú solamente adentro o tú puedes trabajar afuera y adentro. Pero sí conocía compañeros que solamente podían trabajar dentro del campus. Retomando un poquito el tema del inglés, ¿cuántos English as a second language? ¿Cuántos niveles existen en, en True? ¿Cuántos niveles de inglés? ¿Y cómo sé ¿sí? en qué nivel voy a estar? Son cinco niveles que están enumerados del 1 al 5. Eh, prácticamente es listening, writing, speaking y grammar. Esos de eh, grammar tienen como que dos variantes, grammar general y gramática este, algo así como escolar. Y son cinco niveles, del cual en los primeros cuatro sí son mínimo cuatro materias de, de inglés que se imparten, pero ya en el último, que es el nivel quinto, eh, solamente de inglés es el writing para hacer todos los ensayos que piden en la universidad. Entonces, si tú llegas al nivel cuatro, o sea, empiezas desde cero y llegas al nivel... Cuatro, que normalmente en el nivel 4 es cuando ya se liberan espacios para agarrar materias académicas eh, digamos que el quinto es como de chocolate por decirlo así porque solamente es una materia de inglés entonces a partir del nivel, cuando se termina el nivel 4 el quinto nada más en inglés lo tomas con el gram con el writing y las demás ya van a ser materias académicas entonces supongo, digamos que son nada más cuatro Ah, muy bien, pues, eh, Thompson Rivers University, ¿por qué valdría la pena estudiar ahí? ¿Por qué Thompson Rivers University y no otras universidades? Uh, en opinión personal, y que coincidimos, siento que si alguien elige Thompson Rivers University ya teniendo familia, una pareja, es... Que fue nuestro caso, fue porque nos dio una carta de aceptación y que no dependíamos del inglés para poder llegar los dos. Entonces, ¿cómo se llama la carta? ¿Cómo hay una palabra clave, ¿cómo se llama El esa loba. carta? Letter, letter of acceptance, pero ¿cómo debe ser ese Letter of acceptance? Pues prácticamente en esa carta te dice que. Una carta no. Ajá, es una carta. No condicionada. No condicionada, en la cual. Di... Vienen los datos de la persona que aplicó, en este caso venían mis datos, y decían así: de ah, muchas felicidades, has sido aceptado al diploma de recursos humanos y que va a empezar en septiembre. El costo de tu primer año es, no sé, 19 mil dólares y tú has pagado 9 mil, por lo cual están a deuda 10 mil dólares, ¿no? los cuales vas a pagar en el siguiente cuatrimestre o el conforme vayas avanzando y ahí aparte te mandan un, una hoja extra donde te dicen eh, el número de la, de la escuela porque tienen que tener un DHL o qué um, un Designated Learning Institute ajá bueno es un, es una serie que solamente de DLI de Designated Learning Institute Ajá, debe de tener eso para que los, del, los agentes de migración pues es la clave de la, de la universidad y pues ellos vean como que todo, todos sus datos de la universidad eh, viene cuando empieza y cuando termina el diplomado por cuántos años vas a estar en la universidad y no menciona en absoluto nada del inglés si sí hay una parte donde dice eh, condicionada a y pues ahí no tenía nada porque no estaba condicionada nada y eso es muy importante porque prácticamente ese es el pase de, que se nos da para poder aplicar a la visa de estudiante internacional y de acceder a la, la visa de trabajo eh, ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no te quedaste a vivir a, en Kamloops? Es una ciudad muy pequeña, a mí en lo personal la verdad no me gustó mucho, o sea, es bonita, pero no me gustó en el. Gracias hecho. por tu sinceridad. <ríe> Porque, bueno, quienes venimos, de, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues estamos acostumbrados a que, al menos yo, un movimiento, alternativas de lugares, de transporte, este cines, hay mucha variedad. Y aquí en Tru, aunque tiene un centro comercial, aunque tiene tiendas de supermercado, tiene cine, pues sí se ve que ya es una ciudad pues no tan, tan movida y pues a mí en lo personal no me gustaba porque era así como... tomaba un bus y, y yo sabía que si en un día yo me recorrería toda la ciudad entonces yo en lo personal como que no... a lo mejor porque estaba sola y no me dio chance de irla a explorar no porque no me atrevía o no, no quería pero en realidad siento que no me he perdido mucho y... Oye, pero no ¿cuáles son regresar? las cosas positivas? Porque debe tener cosas positivas Canlux, ¿no? Ah, claro. O sea, es una ciudad muy tranquila. Eh, sí es un ambiente como que más familiar. Y la verdad, en general, pues sí, es, está padre. A mí me gustó mucho en el invierno, aunque sí es peligroso. O sea, eh, yo nunca había tenido una experiencia... De una nevada y me gustó mucho, o sea, estuvo muy padre. Conocí a gente muy buena onda, eh, profesores muy preparados, otros no tan preparados, o sea, como en todo, o sea, no porque estamos en Canadá, es así como que lo máximo, ¿no? ¿Qué tal con respecto a los hikings? ¿Hay muchos hikings allá en Kamloops? Mm, seguramente sí los hay, yo la verdad no, no los hice, o sea, no les voy a mentir diciéndoles, ¿a? ¿es la peor ciudad o es la mejor? Porque francamente yo no la exploré tanto los días que yo tenía libres, los aprovechaba para venir con Axel a Bornal. ¿Qué hay con respecto al costo de vivienda? Pues sí, es ligeramente más barato que aquí, porque prácticamente pues la, la población en su mayoría pues son estudiantes internacionales, pero en cuanto a alimentos, restaurantes y todo, o sea, siento que el precio es el mismo, porque hemos escuchado mucho de ah, dicen que es más barato en realidad es prácticamente lo mismo quizás ligeramente más económico o más fácil de encontrar una casa a un precio más accesible en lugar de un basement o, o de un apartamento claro y con respecto al transporte ¿cómo es que llegas a Kamloops? me imagino que debe ser vía avión y vía autobús ¿cuánto cuesta? Eh, ¿Se puede tomar taxi? ¿Cómo es que llegas de a Kamloops, de Vancouver, por ejemplo, a, hacia Kamloops? Kamloops? Uh -huh. Hay algunos eh, seguidores que nos han preguntado si recomendamos viajar diariamente de Vancouver a Kamloops todos los días. La verdad, no lo van a aguantar. O sea, no, es, no es un viaje tolerable porque son en total ocho horas de viaje, cuatro de ida y cuatro de regreso. Además de que es un desgaste físico, se pierde mucho tiempo y pues también económico Yo cuando venía había la opción de ir en avioneta, que son como 40 minutos creo Pero costaba 200 dólares Entonces, 200, ¿Ida y vuelta o nada más No, solo de ida, o sea, solo un viaje ¿no? de, de ida Y otros 200 de regreso o algo así Bueno, eso fue lo que yo recuerdo Claro y, busque, y la otra opción que es la más barata y como que la más recurrente para los estudiantes y en general, pues es tomar el e -bus. ¿Qué tan cerca te ¿De dónde a dónde parte del Central Bus Station aquí de Burnaby? ¿Dónde te deja allá en Kamloops? Mm, hay el, es que hay dos compañías de buses. Está la e que te deja en, en una plaza que se llama Sahali, que es como que lo más cercano al centro de Kamloops. Y hay otra que te deja como en la entrada de, de Kamloops, que se llama Express Ride o algo así. Pero hace poco que Gaby vino, quisimos comprar en Express Ride y ya no, ya no estaba la página. Entonces creo que se aliaron esas dos empresas y pues solamente ahí y vos. ¿Y cuánto cuesta el boleto? Como 65 dólares aproximadamente. ¿Ida y vuelta? Ajá, no, 65 de ida y ya, o sea, un viaje redondo como 100... Ciento ya con los taxis o algo así. Ah, no, muy bien, muy bien. ¿Y, y cuando llegas a Sajali, cómo te mueves ahí el transporte? ¿Qué tan recurrente pasa? Cuando, ¿Taxi? Cuando... ¿Cómo le haces si quieres marcar un taxi a Uber allá? Ah, no sé. Cuando yo, cuando yo estaba allá, no existía el Uber todavía ahí, pero... Tiene estaban... poco que el Uber en Pecho, de hecho empezó aquí empezó. en Pecho, <risa> empezó aquí en Greater Vancouver y aquí ya hay Uber. No creemos que llegue hasta Kamloops y si llega costará algo así como 500 dólares, 600 dólares, lo cual no vemos que valga sí. la pena. Este, pero pues mejor te vas en avión en dado caso, ¿no? Pero ¿cómo le haces allá? ¿Puedes marcar por teléfono en taxi? ¿Cómo le sí, hacen la sí, gente sí, cuando ahí está llegan allá? Lugar. Porque llegan como tipo 9 de la noche, ¿no? Y en invierno todo oscuro, poco transporte. Uh -huh. Sí. Eh, en verano pues no hay problema porque anochece muy tarde y los buses pues no importa la hora que sea, es como hay un buen clima. Cuando ya empieza el invierno o un poco de lluvias pues muchos pedimos taxi. Eh, no es tan caro, creo que de Sajali a, a la residencia eran como 12 dólares, algo mucho 15, pero sí hay que marcar para que vayan por nosotros y hay veces que le sale un pasaje al, del taxi y él nos espera a confirmar que seas tú quien lo pide sino que ya si alguien se sube se va ah pues qué bueno creemos que estas son nuestras dudas <ríe> yo actando como este, un, pues un eh, alguien que está viendo, un suscriptor uh -huh. eh, alguien que observa muchas gracias este ahora sí que por respondernos las dudas esa fue tu experiencia. Definitivamente lo que observamos es que Thompson Rivers University es una muy buena opción. No es la única, definitivamente, pero es una muy buena opción para familias que quieran venir a vivir y trabajar aquí en Canadá mediante un inglés bajo, que ojo, no es garantía que porque te van a aceptar con un inglés bajo va a ser con el cero de inglés. Ahí es tema... Ah, ¿quién es el contacto de Thompson Rivers University? De repente, si, si, si no me contesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién me puedo contactar? Pues, antes nosotros dábamos el contacto de Reina, pero ella se ha visto muy saturada de trabajo y al parecer, pues ahorita ella ya no está recibiendo como que tantas solicitudes. Pero lo que pueden hacer es meterse a la página de True, y ahí viene todo, todos desde los programas, los costos, horarios, eh, cursos, eh, requisitos, todo, todo. ¿Me pueden atender en español? Pueden redactar usando a lo mejor su traductor, este, pueden redactar algo, mandarlo en inglés y poner ahí como una nota adicional de que les gustaría recibir mayor información por alguien que hable inglés, este, por alguien que hable español. Y si sí los hay, o sea, sí hay como dos, tres personas, o bueno, yo conocía dos que sí hablaban español y ayudaban a los nuevos estudiantes. Pero no es garantía, porque aunque yo no hablaba inglés, me pusieron a una rusa como advisor, y pues yo normalmente iba a buscar personalmente a la que hablaba español, pero no es garantía de que te dejen alguien que hable español. Pero sí puedes contactarte con alguien estando ya en la escuela. Ya cuando tú tienes ganas de ingresar, pues sí pon en el correo que te gustaría recibir información con alguien que hable inglés. España. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como historia de éxito, tenemos tenemos una amistad, este, ¿cómo se llama? Este... David. David. Él vino con su familia. Es de México, ¿verdad? No, él es de Ecuador. Él es de Ecuador. Vino hace también como en el mismo 2019, 2020. Llegó como estudiante internacional, empezó a estudiar y a la par, ya cuando estaba o sea, él estaba en su diplomado, entró a una empresa. Esa empresa ya le estaba dando la oportunidad de trabajar con el, eh, la posición que él tenía. De hecho, tenemos un video de cómo fue que aplicó este, al PNP. Él pasó de ser estudiante, lo pudieron colocar con un, este, eh, una experiencia laboral canadiense y él pudo aplicar al PNP, ya aplicando al PNP, pues ya está en proceso de la residencia permanente. No tuvo que terminar, el, el ser el estudiante estaba ya casi por acabar, no tuvo que sacar su work permit, sino que desde antes de haber acabado esa este estudiante internacional, él pudo aplicar para poder ser nominado por la provincia de British Columbia. Entonces, sí, hay historias de éxito. De hecho también tenemos a un canal, unos chicos, una familia también, son, es una pareja él, ella y tres niños, ellos están en Instagram, es, este, la, la chica, este, no recuerdo cómo se llama, pero ella comparte continuamente su, su, su, su proceso en Thompson Rivers University, allí en Kamloops, es muy activa en Instagram, comparte historias. Entonces ella les podríamos recomendar de alguien que está activa y este, eh, eh, activa y, y, y estudiando en Thomson Rivers University. Sí. Estamos seguros que va a ser otra historia de éxito ya que le están dando con todo. y e independientemente de cuáles sean los gustos personales que tengamos, definitivamente el, el Thomson Rivers University, nosotros estamos muy agradecidos con la escuela. estamos muy agradecidos con las oportunidades que nos ha dado. Y sin duda alguna se puede considerar, como decíamos, como una opción. No la única, pero que sí se tenga en mente por eh, quizás las características. Eh, y no necesariamente porque tenga esas características, sino porque te gusta la ciudad o porque tú quieres estar y tiene una licenciatura ahí. Y listo. Pues sí, está, está bonita la escuela, no es muy grande, pero una una ventaja muy grande es que es una escuela por parte, es una escuela, una pública. universidad pública, Exacto. entonces el gobierno pues continuamente está apoyando y eso es una, es un gran plus. Si tú estudias dos años, creo que te dan el máximo de permiso de trabajo post-graduation que son tres años. Y también checa eso, o sea, está, está muy padre, como dice Axel, si te gusta la ciudad, si te gusta, pues estar como que un poco aislado de lo que son ciudades muy transitadas, pues yo creo que esta sería una opción. Y pues de momento ha sido todo amigos, un video largo pero muy útil para personas que están interesadas en Thompson Rivers University y que quieran saber al respecto de la experiencia. Este, que se tuvo allá en ese, eh, en ese pueblito, en esa ciudad pequeña, en esa ciudad, en esa ciudad que tuvimos ahí en Canadá. Este, sí. pues bueno. Entren a la página, ahí está toda la información más reciente, eh, esta es nuestra experiencia, estamos hablando de hace un año, que fue la última vez que estudié ahí, y hay gente que pues está por venir o que quiere ingresar, como Axel decía, eh, no es una garantía que a lo mejor te den la carta no condicionada, pero sí conocía, la mayoría de las personas que yo conocí llegó con poco inglés, tuvo que cursar inglés, venía con su familia, con sus esposos, sus parejas. Y aún así pudieron llegar todos juntos. Así que chequen. Muchas, muchas, muchas, este, muchas buenas vibras. Que tengan el mejor de los éxitos. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Y nos vemos el próximo miércoles en la sesión de preguntas y respuestas. Bye bye. bye. Make it real, make it happen.